Y esto es lo último, que nos despedimos con esto. Que piensen, que reflexionen, se planteen antes de, de tener a sus niños cómo van a manejar el tema de la tecnología. ¿Sí? Porque esto que es un avance enorme y que nos ha facilitado la vida en muchos sentidos, también nos la ha empeorado en muchos otros. ¿Por qué? Porque no sabemos utilizarla, porque estamos aprendiendo cómo utilizar la tecnología. Y en realidad los niños que tienen tan a mano ahora, esta generación tiene tan a mano todo lo que son celulares, tabletas, dibujitos en los celulares, ¿qué hacemos los padres? Se lo damos inmediatamente para entretenerlos. Y le estamos dando un arma que es un boomerang para nosotros y ni les digo para los chicos. Ahora les voy a contar un poco los trastornos que trae el uso precoz de la tecnología en los niños. ¿Sí? Trastornos de comportamiento, retraso en la adquisición del lenguaje, trastornos de memoria, problemas de concentración, cefaleas, tensiones. ¿Yo me la paso en el consultorio restringiendo el uso del celular? Los chicos vienen con cefalea por pantallas. y Porque saben lo valioso que es cuando nosotros jugamos con nuestros chicos y les mostramos cómo funcionan las cosas, de qué se trata lo que están viendo, cómo pueden jugar con una pelota, cómo pueden jugar con un triciclo. Aprenden lo que significa girar, aprenden lo que significa la palabra en, en la experiencia corporal. Por eso el lenguaje se construye con el conocimiento. La tableta, es plana, no tiene, no es tridimensional. No pueden, no pueden poner su experiencia corporal, con lo cual no aprenden. En este momento la indicación en el uso de la tecnología es prohibida para menores de tres años. De dos, los estoy engañando. Pero en Argentina decimos tres. Pero porque los pediatras lo vemos. Si sí, yo veo que en el consultorio, cuando tengo un chico de ocho meses que ya está con la angustia de separación, lo voy a revisar y llora, porque está bien que llore. Y está bien que la mamá se ponga al lado, lo consuele y le vaya explicando no pasa nada, es un rato. Porque el bebé, con esas sucesivas experiencias, después adquiere seguridad. Le dan el celular, le muestran los dibujitos del celular. eso no sirve! ¿Cómo el celular los va a reemplazar ustedes en la contención de sus hijos? ¿cómo los va a entretener más de lo que lo entretienen ustedes que les están enseñando aparte? Bueno, los hábitos. Los hábitos hay que ir inculcándolos desde muy temprano. Entonces, si ustedes son de ver la tele, ponele todo el día, bueno, empecemos a ver más porque ahora él está viendo lo que nosotros hacemos. Y aunque tenga cuatro meses, ya se lo estamos dando como habitual. Y los chicos incorporan eso con una rapidez tremenda.